Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Serge qué es el punto de máxima potencia. Buena suerte. Para poderle sacar el mayor provecho a la energía captada por el panel, este debe ser operado en su punto de máxima potencia. Por ejemplo, si mañana tienes un partido de fútbol y quieres tener mucha energía para tener un buen rendimiento en el partido, debes descansar bien en la noche anterior y comer alimentos saludables que te den energía. Debes hacer estas dos cosas para tener la máxima energía en el día del partido. Si duermes bien, pero no te alimentas correctamente, lo más probable es que el día del partido estés hambriento y no puedas rendir como normalmente lo haces. Si comes bien, pero no dormiste lo necesario, estarías muy cansado para jugar el partido. En el caso de un panel solar, en vez de dormir y comer bien, el producto de corriente por voltaje de salida debe ser el máximo para tener la mayor potencia posible. A continuación, tenemos la curva de corriente versus voltaje de un panel de 5W con un nivel de luz de 1827 luxes. En el eje horizontal, vemos los valores de V, lo que corresponde al voltaje, y en el eje vertical, vemos los valores de I, que corresponden a la corriente en 1000 amperios. Observamos que para cada medición del voltaje de salida del panel, tenemos una medición de corriente de salida. La idea es utilizar el panel en el punto donde la multiplicación del voltaje por la corriente tenga el mayor valor posible. Dicho punto se conoce como punto de máxima potencia. Podríamos creer que el punto de máxima potencia está cuando el voltaje es máximo o cuando la corriente es máxima, pero no. Como vemos en la gráfica, cuando la corriente es máxima, el voltaje es cero y cuando el voltaje es máximo, la corriente es cero. El punto máximo de corriente se conoce como corriente de cortocircuito y el punto máximo de voltaje se conoce como voltaje de circuito abierto. Tomaremos tres puntos en los cuales Search piensa que la multiplicación de la corriente por el voltaje da el punto de máxima potencia. Primero tomamos el punto donde el voltaje es de 4,1 voltios y la corriente es de 1,8 miliamperios. Nos da que la potencia es de 7,38 mW. En el segundo punto, Serge toma el voltaje que es de 4,5 voltios y la corriente que es de 1,75 amperios. por lo tanto, la potencia es de 7,875 mW. En el último punto que toma Serge, el voltaje es de 5 voltios y la corriente es de 1,5 miliamperios, en este punto la potencia es de 7,5 milivatios. Dile a Search cuál crees que es el punto de máxima potencia. Correcto, el punto de máxima potencia corresponde al par de 4,5 voltios y 1,75 miliamperios, ya que nos da como resultado el mayor valor de potencia que es de 7,875 milivatios. El punto de máxima potencia varía continuamente ya que depende de variables ambientales como la radiación solar recibida y la temperatura que están en constante cambio. Por este motivo, para conocer el comportamiento del panel se miden los pares de corriente y voltaje a diferentes niveles de radiación y diferentes niveles de temperatura. En la siguiente gráfica, vemos varias curvas de voltaje versus corriente, donde cada curva de color corresponde a un valor de radiación. Podemos concluir con las gráficas que a medida que va aumentando la radiación, va aumentando la potencia del panel, teniendo el valor mayor en la curva azul oscuro cuando tenemos una radiación de 1000 vatios sobre metro cuadrado. En la siguiente gráfica, Vemos varias curvas de voltaje versus corriente, donde cada curva de color corresponde a un valor de temperatura. Podemos concluir con las gráficas que a medida que va disminuyendo la temperatura, va aumentando la potencia del panel, teniendo el valor mayor en la curva azul oscuro cuando tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.